Tú, entonces. No, no fui yo. ¿Y por qué te acusa? Él me lo prestó el motor, es un primo mío. Él lo prestó, no? Él dice que tú estás acostumbrado a robar en el Madrigal. No, yo nunca había robado en el Madrigal, ninguna parte. Pero él dice que lo sí. no conoce. Él es primo mío. Entonces, ¿cómo sucedió? que Él tú? me lo prestó el motor para yo con una lavadora que le estaba arreglando una lavadora a su ¿Qué mamá. Pasó el motor? Yo lo llevé ayer donde estaba el motor. Pero él dice que tú te lo robaste y que lo golpeaste en la cabeza. Mentira. Y en la policía fue allá donde estaba allá en la 17. Pero tú dices que lo había entregado a su Pero propietario. Yo fui para entregárselo. Entonces, ¿por qué apareció en la, a la 17? 17? No, no fue que apareció en no, la 17.